ojos negros. episodio segundo. Pesadilla En el sosiego del crepúsculo, una mujer con vestimenta hindú se acercó con su cara embosada, destapó con presteza el ataúd, dejando al descubierto el estropeado organismo y con una escobilla burda comenzó a cepillar, rítmicamente el exterior del difunto. Con cada contacto de las cerdas de cáñamo, las capas de piel desleídas, extirpadas hasta revelar la musculatura, los tendones y los huesos descompuestos, eran remolcadas por el torrente, conformando minúsculos tapices, deglutidos por los peces. De repente, la apacible superficie, fue alterada por un chapoteo. Una explosión súbita arrojó por el espacio inmensas cantidades de espuma, permitiendo entrever la mandíbula de un cocodrilo sumergido en las cercanías, lanzado por los aires para atrapar con sus fauces los pedazos pútridos. La figura femenina, en medio de exclamaciones de espanto, evadió por centímetros la dentellada y puso pies en polvorosa para esconderse en la espesura circundante, no sin antes mostrar su aterrorizado rostro y unos ojos brunos e inexpresivos. Simultáneamente, los desechos corrompidos se hundían en las profundidades arrastrados por el monstruo. Los alaridos la despertaron horrorizada, sentada en la cama, bañada en sudor frío, sus gritos atronaron por unos segundos más hasta percatarse del lugar en que se hallaba, su propia habitación. El suceso había sido una pesadilla espeluznante. Se levantó sojuzgada por el estremecimiento y encogida sobre sí misma, tomó asiento en el sillón junto a la ventana, con el corazón latiendo a gran velocidad y la respiración entrecortada. El espejismo podría haber sobrevenido como consecuencia de trazos proyectados por la iluminación, la sombra de la muerte. Vinieron a su memoria evocaciones infantiles de turbadores relatos, Narrados por su madre para eclipsar lo insulso del domingo, malevo los árboles de leyenda con raíces que estrangulaban a su anfitrión, el roble encadenado por el conde, maldito por un mendigo, a fin de evitar la extinción de un familiar por cada gajo perdido, el árbol del diablo con sus ramas extendidas al cielo remembranza de los brazos de los condenados al infierno la ceiba africana de cuya corteza salían terribles duendes el árbol de los ahorcados o la narración de Cassandra, una novela de amor al estilo romeo y julieta finiquitada con la quema de la joven en la hoguera bajo la acusación de brujería para rematar con la reseña clásica del vampiro convertido en árbol, cuya corteza sangraba al ser cortada. La lluvia no amainaba, y las gotas al chocar contra el vidrio tamborileaban como si por ventura un alma en pena golpeara con insistencia en su afán por irrumpir. La noche persistía enlutada por la decadencia de la luna envuelta en nubes cargadas de tempestad. Abajo, la avenida subsistía en penumbra, desvanecida por la niebla. Un movimiento sutil atrajo su interés. Un dúo, imposible de identificar, se encubría en la arboleda.